En el jardín perteneciente a la empresa Restaurantes La Habana se trabaja la gastronomía por el decreto 28, referente al crecimiento, la autogestión y la autonomía. Estamos facturando bien, eh, siempre está lleno, los clientes repiten al restaurante y bueno, con este decreto, con las facultades, como te decía, tenemos hoy cuentas bancarias que nosotros mismos podemos operar y por lo tanto eh, decidimos eh, qué compramos, dónde compramos, con quién contratamos. Es parte de la gestión de las facultades que hoy recibimos con el decreto de que nosotros mismos seamos capaces de, de ser eficientes. Eh, no es solo vender por vender, es tener la eficiencia, es que con los ingresos podamos cubrir todos los gastos y que al final eso se revierta en, en el bolsillo del trabajador y en la eficiencia del restaurante para él mismo. El buen servicio incluye también los precios, los que son fijados por la propia entidad. están asequibles, uh, bueno, como están todas las cosas ahora, pero prefiero venir aquí que ir a una paladar, que si tiene unos precios, los particulares tienen unos precios, una cerveza 200, 220 pesos aquí una cerveza vale 50 pesos aquí un plato, que el plato que es que yo siempre como, que es el pato, me vale 350 pesos si me va me voy a comer un camarón aquí me vale 400 y pico de pesos, pero en la calle un camarón te vale 900 pesos ya o sea que yo sí Conozco lugares, pero este es mejor. El restaurante El Jardín es una excepción dentro de la empresa de gastronomía de La Habana, que el año pasado tuvo pérdidas por más de 167 millones de pesos. Angélica Arce Montero, especial para Cuba de Valle.